Eh, voy a contar una infidencia ante la nota. Somos vecinos. No, <risa> Estamos prácticamente muy cerquita, así que bienvenido y gracias por estar eh. Buenos días, Víctor. Gracias por la invitación. Buenos días a Mayra y Santiago. Es un placer estar acá Bien. y, como decía Víctor, somos, somos casi vecinos, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, un poco vos representás la, la sangre nueva de la política. Marcás un poco... Eh, lo que, lo que se viene haciendo, un poco siguiendo todo lo que tiene que ver con las ideas de Miley, ¿cómo mm, sentís eso en la recepción de la gente? La verdad que la gente de hoy nos está acompañando muchísimo, donde vamos, yo me comprometí con Javier Miley en llevar las ideas de libertad a todo San Juan, a toda la provincia, a los 19 departamentos y no hemos parado, no hemos parado, estamos en todos lados y donde vamos tenemos muy buena receptividad. La realidad es que la gente, la gente está harta, la gente está cansada, está, tiene mucha bronca con la situación que vivimos. Hoy, desde ese año que estamos mal y cada vez vamos peor. La realidad, y, y es lo que me plantea la gente, porque es real. Es decir, cuando uno los escucha, se sienta con ellos y te digo que les agradezco mucho porque en muchos lugares hasta nos reciben en la casa, nos hacen pasar y, y te cuentan que, que hace años viven los mismos problemas, los mismos problemas más allá de algún departamento u otro que tiene alguna cuestión puntual, pero, pero todos todos te reclaman que quieren trabajar, que quieren vivir dignamente, que es la realidad, que hoy no les alcanza la plata, ya no van al supermercado y cada vez pueden comprar menos cosas, es una realidad. Es una Ustedes realidad. tienen una fuerte demanda de los chicos, sobre todo, ¿no? Sí, la juventud. La juventud en su, en su espíritu de rebeldía, de, de, de este hartazgo, de, de, de sentir que no pueden realizar sus sueños, que no, no encuentran las oportunidades acá para desarrollarse. Vos pensá, Víctor, que este país, cuando abrazó las ideas de libertad, cuando fue un modelo liberal, eh, a principios, del a fines del siglo XIX, del siglo XX, fue una potencia mundial. Eh, fíjate vos que en ese momento venían de otros países a este país en busca de desarrollar, de cumplir sus sueños, en busca de oportunidades. Y hoy, 100 años después, después de, de esta casta política que, que nos ha hecho a todos más pobres, nuestros jóvenes, nuestra capacidad para desarrollarnos porque son nuestro futuro, eh, hoy están pensando, y me ha tocado de cerca, de amistades, amigos, formados, gente de bien, que, que sea de otro país, de eso no puede ser, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. A ver, el tema es que eh, cuando hablamos de casta, eh, hablamos de un grupo determinado de personas bien diferenciado eh, y que los que ingresan a este mundo eh, de la política no ingresen a la casta, ¿cómo se hace? La casta política son los políticos que están desde hace años que lo único que han generado es privilegios y beneficiarse los mismos a costa de hacernos a todos más pobres y eso se tiene que terminar, eso se tiene que terminar hoy, como dice mi ley, hoy es necesario dar ese punto y aparte dar ese cambio cultural, porque no solo es una crisis política, económica y social, no, no, no, no. es una crisis de índole moral, se han perdido valores, se han perdido los valores de honestidad, los valores de integridad, los valores de esfuerzo. Este gobierno habló de que no es importante el mérito, que no es importante el esfuerzo y tenemos que volver a recuperar nuestros valores, porque las cosas, nuestros objetivos, nuestras metas se, se logran por el esfuerzo propio y, y eso es lo que nosotros estamos hoy impulsando, un cambio generacional para, para dejar atrás a toda esta a todos estos mismos políticos de siempre, esta casta política y, y, y poner bien en alto las banderas de la libertad y, y retomar un modelo de crecimiento, de bienestar. Tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente. No podemos estar en un país que tiene un potencial enorme, en una provincia, en unas capacidades productivas tremendas y estar en la situación en que estamos, Víctor. Agustín, vos sos el candidato más joven dentro de, de, de los que se postulan a estar en el sillón de Sarmiento, ¿no? Eh, y esto marca un poco eh, tu juventud, atado a los planteos que hace Milay, eh, también con el tema de los chicos y cómo se mueven ellos. Eh, ¿Te lleva a, a sostener un poco más esa rebeldía de los pibes que les están solicitando cosas? Sí, sin lugar a dudas que... Porque yo soy parte de esa juventud. Eh, yo... Me... Cuando yo decidí, yo no vengo de la política, yo vengo desempeñándome en de la actividad privada. Eh, desde que me gradué en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, me he desempeñado en distintas empresas, gestionando en sectores de salud, de, de, de agronegocios, de medios de comunicación. Y la realidad es que me involucré por ese mismo hartazgo que hoy sentimos todos. Porque estamos hartos de estar cada vez peor. Y yo soy un convencido que tenemos que involucrarnos todos para que dejen de estar los, los mismos de siempre que las cosas cambien realmente. Y yo vengo de esa juventud rebelde donde estamos cansados de que estamos en una situación que, que entendemos que nos esforzamos, nos esforzamos y que ese resultado nunca nos llega a nosotros, sino lo único que se benefician son los políticos y toda la sociedad cada vez está peor. Por eso siempre convoco a todos y es real, porque este cambio lo hacemos todos juntos. Este cambio real, esta transformación de la realidad que vivimos, la hacemos todos juntos. Por eso todos tenemos que involucrarnos. Bueno, lo, eh, un poco analizando el discurso de mi ley y analizando el discurso de otros libertarios que han salido a lo largo del país, eh, una de las eh, bases eh, para sustentar un poco la idea libertaria tiene que ver con un fortalecimiento de la economía. Y por lo tanto, mmm, ahí te llevo. Eh, de ser gobernador, mmm, ¿cómo vas a actuar con el tema minero? La minería es una actividad central. Es una actividad motor central para la actividad económica y el crecimiento del desarrollo de nuestro país y nuestra provincia. Nosotros entendemos y creemos que tiene que haber una minería responsable y sostenible. Es real que, que se vienen haciendo esfuerzos muy grandes para dar las condiciones para el desarrollo, para que San Juan sea una ciudad atractiva para, la, para el desarrollo de los proyectos mineros. Ese esfuerzo no ha sido solo del gobierno, ha sido de todos los sectores, que, de todos los sectores en general. Porque es real, hay que seguir reforzando la seguridad jurídica, hay que seguir construyendo día a día, porque día a día hay que seguir construyendo la licencia social. Pero fíjate, Víctor, un punto importante. Eh, hoy, y de hecho venimos de distintas visitas de funcionarios nacionales, hoy los proyectos mineros en la provincia no logran, no logran avanzar, no logran desarrollarse más de los esfuerzos de San Juan, porque a nivel nacional la macroeconomía está patas para arriba. Hoy tenemos distintos tiempos de cambio, una inflación que no para, eh, distintos dólares, hoy a las empresas les cuesta. Es decir, no hay reglas de juego claras y eso se define a nivel nacional. Por eso es tan importante que los sanjuaninos votemos y apoyemos el proyecto nacional que mejor nos conviene a nosotros. Yo te digo y te consulto, ¿qué funcionario nacional ha propuesto la eliminación de las retenciones mineras? Con el impacto que eso tendría para el desarrollo de la actividad el impacto que eso tendría en los proyectos mineros de San Juan y el impacto en la economía de San Juan, traducido en mayores puestos de trabajo en, el, en la motorización que daría a la actividad económica. El único referente nacional que ha planteado algo concreto para beneficiar el desarrollo de los proyectos mineros ha sido Javier Miley. La minería no tiene que ser el único objetivo de un eh, gobernante dentro de, lo dentro de la economía ¿no? Eh, están las otras actividades y San Juan tiene una diversificación importante. Eh, ¿Cómo se hace para entramar todo? Sin duda hay que seguir ampliando y potenciando la matriz productiva de la provincia. Hay otras actividades muy importantes. En eso hay que seguir... Cuando uno habla de que hay que comenzar dando una reforma del Estado porque el recurso de los sanjuaninos no se puede seguir malgastando. No podemos ir malgastando el recurso de los sanjuaninos. Necesitamos. Dar un nuevo orden de prioridades, necesitamos eliminar el gasto improductivo, el gasto político, porque consume el, recur el recurso, el esfuerzo de todos nosotros se lo está llevando el gasto político. Necesitamos dar mayor eficiencia a la administración pública, no solo para optimizar las gestiones y los distintos procesos, sino para darle transparencia. Es importante que se terminen las filtraciones, necesitamos dar transparencia. Y eso justamente es lo que nos va a permitir bajar los impuestos, sacarle la pata de encima al sector privado. Porque una economía no se desarrolla, no crece con más sector público. El sector público no nos puede dar empleo y sostenernos a todos. Necesitamos incentivar y potenciar el sector privado. Y es lo que vos decís, cuando logremos incentivar el sector privado y dejar de malgastar este dinero que se va en fiestas, se va en gasto de la política y ponerlo, dejar de gastar para empezar a invertir y ponerlo en el desarrollo del sector productivo, ahí vamos a lograr recuperar superficie cultivable y ampliarla. Porque vos bien sabés que hay, hoy tal vez hay distintas herramientas, pero no se han logrado resultado, por ejemplo, con el tema del agua y la situación crítica que afrontamos con, con el tema hídrico. Y necesitamos poner las herramientas crediticias que logren los resultados para que no solo los grandes productores puedan tecnificarse en riego, sino los pequeños productores, aquellos de 5, de 6, menos de 10 hectáreas. Hoy no podemos llegar a ellos y necesitamos, porque siempre se ha sido el espíritu que ha generado los emprendedores, los emprendimientos y los pequeños, las pequeñas empresas, las pymes, que siempre han sido los verdaderos generadores de trabajo en esta provincia. Hay que volver a poner el recurso y poner la prioridad en ellos. Bueno, te voy a sacar un poco, un poco a, a un tema más blando. En la campaña, ¿qué eh, te sorprendió cuando estuviste en la calle y dijiste, pucha, esto me sorprendió? Yo... Realmente, yo, no, no hay que subestimar a la gente. No hay que subestimar a la gente. Es algo que la política viene haciendo en los últimos años. Yo noto que la política, los políticos, se han, hoy vemos que todos se pelean entre sí en busca de distintos cargos, en distintas situaciones de poder. Y hay que concentrarse en la gente, en darle soluciones. Yo he recorrido, vengo recorriendo y, como bien hablábamos no, no, no, no, no. al principio, afrontamos los últimos días, la recta final y y nos obliga a duplicar esfuerzos, a duplicar esfuerzos. Yo donde voy, recibo, mucha, re recibo muy, muy bien de la gente, y eso no me deja de sorprender, porque yo entiendo, y, y, y, yo entiendo el hartazgo que hay con la política, porque hace años que, que no le resuelven ningún problema, hace años que le, se, se acuerdan de ellos para las elecciones, van le toman la puerta para seguir haciendo promesas, y están harto y es real. Pero sin embargo, eh, no sé si porque uno es joven, en la, es nuevo en la política, entiendo que la gente es hartazgo, hoy, hoy quiere algo distinto, hoy quiere un cambio real. Y donde voy me reciben muy bien, me, me han invitado a la casa a pasar, eh, a, con todos escucho y sigo enriqueciéndome, sigo nutriéndome de las cosas que me dicen. Uno va con las propuestas y al interactuar con ellos, inclusive se le me ocurren nuevas ideas y es muy importante ese contacto. Yo tengo la última pregunta y no tiene nada que ver con la política. ¿Vos sos de los que sufrió o festejó hoy día? <risa> no, soy de los que está sufriendo. Ahí rodeamos con Santiago. No, no, somos somos hinchas de boca. Se sí. la tenía que hacer la pregunta. <risa> sí, obvio, Hay que ver, sí. no? chicos, eh, eh, un ah, poco el planteo de, de esto. Eh, bueno, gracias Agustín de mi parte y bueno, a seguir trabajando. Gracias Víctor y saludos a la familia. Hey, recién vos mencionabas que eras nuevo en la política y demás. Eh, eh, lo que a nosotros nos gusta preguntar y eso es quién es Agustín detrás del candidato, no conocerte un poco por fuera de, de, de la política para que le cuentes un poco eh, a la gente quién sos Bueno, mi nombre es Agustín Ramírez tengo 38 años eh, me formé, soy graduado de la carrera de contador público en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires luego hice distintos posgrados. Hice un, un MBA en el, una maestría en administración de negocios. Siempre me he dedicado a la parte más de management, de gestión en distintas empresas. Empecé trabajando en Deloitte, en una consultoría de renombre internacional en Buenos Aires, abocado a la parte de auditoría externa y consultoría en distintos negocios de distinta escala, multinacionales, grandes empresas, eh, empresas pymes, empresa, proyecto, empresas familiares en distintas provincias. He pasado por distintos sectores, salud, medios de comunicación, sector de agronegocios y, y siempre me han ido desempeñando en el ámbito privado. Uh -huh. Soy hincha de Boca. ahora, sí. <risa> ahora, lo sabe, ahora ¿no? quedó, quedó demostrado. Soy hincha de Calice, <risa> que les mando un saludo ah, a mirá, todo el mirá. gran equipo de Calice que, que, que disfrutamos mucho de los terceros tiempos y, y ahora no, dada la dinámica y la intensidad con, y el compromiso que uno Adquirió ya hace mucho que no, no los puedo visitar, pero les quiero mandar un, un fuerte abrazo a todo el equipo. Que de hecho ascendimos. Yo juego en Juniors, en la Liga de Profesionales, ascendimos. Ah, mirá, bueno, y el... Le diste al fútbol, impeccionaste sí, sí, por ahí. Sí. Me gusta mucho el fútbol, soy futbolero, así que les mando un abrazo grande a todos. Qué bueno. Por un bueno, lado tiene que festejar de... y por el otro. Eh... Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, esto es así, esto es así. Sí. El fútbol es así. ¿Cómo te vas organizando con respecto a lo que es la campaña, Agustín, eh, con el tema de tus tiempos a nivel personal? ¿Cómo lo ves con tu familia? La verdad que, que es difícil porque, porque, bueno, son estas nuevas dinámicas donde realmente son muy demandantes de tiempo y, y, y más allá de uno estar en campaña, uno sigue trabajando en el día a día, sigue afrontando sus responsabilidades y sigue llevando su, sus proyectos adelante. Eh, pero, pero, bueno, hay que dar ese esfuerzo. Uno está comprometido con llevar las ideas de libertad a todo San Juan, de, de plantar esa semilla, de hacer que germine un modelo distinto, una oposición real, las ideas de libertad. Y, y bueno, siendo, dando mucho esfuerzo, durmiendo poco. Y, pero ¿sabes por qué se puede? Porque hay un gran equipo detrás, que eso es lo importante. Ahí Uno lidera este proyecto, pero detrás mío hay un gran equipo, un gran equipo al cual también agradezco e invito a seguir sumando ese esfuerzo en esta recta final porque, porque sin equipo ningún proyecto se puede lograr uh -huh. eh, y ya tenés eh, definido cómo va a ser el domingo cómo va a ser la rutina en, dónde, en qué escuela votás bueno, sé en qué escuela voto voto en el central eh, uh -huh. eh, Ignacio La Rosa de Ameguino eh, no tengo definido todo el horario seguramente por la mañana eh, la verdad que bueno, uno va día a día eh, hoy a la tarde vamos para, para el Bardón y, bueno, y tenemos otras notas más eh, todavía muy concentrado en estos próximos días, Últimos en días, toda ¿sí? la agenda y, y dar el máximo esfuerzo esperando tener un muy buen resultado ¿Qué expectativas tienes con respecto a lo que pueden llegar a lograr en estos días que te quedan de campaña? ¿no? ¿Qué lugar crees que se puede ponderar el Frente? ¿Y dónde esperas el voto con respecto al Frente para este 14? Bueno, en estos próximos días, como te decía seguir, seguir, no parar, dando el equipo y el esfuerzo que está haciendo obliga a que todo el triple. Uh -huh. eh, al visitar la gente y, y ver más allá de ese hartazgo, esa angustia que tienen, ver cómo, cómo tienen esperanza en, en este nuevo proyecto, obliga a dar el triple del esfuerzo, con lo cual no, no vamos a parar hasta, hasta el final dando el máximo esfuerzo. Yo, yo estoy seguro que más allá de... De que, de que hoy es real porque los políticos prometen, los políticos les dan, les regalan, la gente, mucha gente me ha encontrado en distintos departamentos con mucho miedo, se sienten amenazadas por distintas cosas, a veces ni una foto se quieren sacar, pero, pero no hay que subestimar a la gente, la gente quiere un cambio, la gente está harta, la gente quiere mejor futuro. Quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere tener un trabajo digno, quiere dignificarse, quiere poder desarrollar, quiere pensar en su familia, porque no son solo los jóvenes los que están apoyando este proyecto con mucha energía, con mucha rebeldía, sino gente grande también. Me pasó en Angaco y en otros departamentos donde gente mayor que ha vivido varios años, que ha vivido distintas situaciones y está harta y quiere darle un mejor futuro a sus hijos y a sus nietos y esta es la responsabilidad de todos. Este cambio lo hacemos entre todos y estoy seguro. Porque es real, este 14 de mayo es una fecha histórica, es un punto de inflexión. Los sanjuaninos elegimos, elegimos terminar con esta casta política, con las mentiras de esta casta política en San Juan, con el quisionismo explícito de los Uñac, de los Gioja, o la versión más siniestra, el quisionismo maquillado de los borregos, o construir libertad, o ir hacia un modelo liberal, hacia un modelo de libertad, para cambiar radicalmente todos los que vienen hace años, hace más de 20 años y no le han dado ninguna solución. Por eso yo les pido a todos, a todos los sanjuaninos, a los jóvenes, que este 14 de mayo canalicemos esa angustia, canalicemos ese enojo, que lo debemos a la acción, que luchemos por tener un mejor futuro. Y la forma de hacerlo es el 14 votando todos por la libertad. Bien. Eh, bueno, tenemos eh, con respecto a lo que ha surgido ¿no? en las últimas eh, elecciones que se han dado en tres provincias. Sí. Como lo que son, bueno, Jujuy Misiones y La Rioja. ¿Cómo viste vos con respecto, qué análisis haces de lo que ha surgido con respecto a las votaciones dentro del frente de Miley? Bueno, en dentro de las tres provincias que mencionás, donde había un candidato propio, más da que, que hay estructura de nuestro proyecto en todas las provincias, eh, Martín Menem, ha logrado un resultado muy positivo, muy positivo. Pensá que ha sacado el doble de lo que sacó en la última elección con lo cual el proyecto de La Libertad de La Libertad avanza, sigue creciendo sigue avanzando y yo estoy seguro que este domingo La Libertad va a seguir avanzando en San Juan Bien, eh, Bueno, para, para cerrar, a nosotros nos gusta que, que tome los últimos segundos eh, para mirar a cámara la gente que está del otro lado y le digas por qué ya este domingo, este próximo 14 de mayo te tienen que elegir a vos bueno, dentro de tu frente también hay otras opciones y demás pero por qué tienen que elegir a, a Agustín Ramírez Bien nuestro... Nosotros somos los candidatos de Javier Miley en San Juan. Nuestra Frente de Desarrollo y Libertad es el frente que representa a Javier Miley en San Juan. Yo los invito a todos a apoyar a los candidatos de Javier Miley en San Juan, porque es el único que propone realmente cómo darle solución a este país, cómo resolver y terminar con el problema de la inflación. Cómo ha planteado un proyecto concreto de cómo poner de pie este país, cómo poner este país en el camino del desarrollo y en el crecimiento. Y nosotros vamos a hacer lo mismo en San Juan. Es real que vivimos una situación angustiante, porque día a día somos todos más pobres. No hace falta que uno aclare todo lo que me están viendo saben de lo difícil y que cada vez nuestra plata vale menos. Por eso necesitamos hacer un cambio real. Necesitamos terminar con los mismos políticos desde hace años, los mismos de siempre, que lo único que han generado es beneficio para ellos mismos a costa de hacernos a todos más pobres es imposible una Argentina distinta, un San Juan distinto con los mismos de siempre. Por eso necesitamos de todos, que todos nos involucremos, que todos nos involucremos para poder dar un cambio real a todo esto. Y la forma de hacerlo, la forma de canalizar esa bronca, ese enojo, es que todos llevemos a la acción que todos este 14 de mayo votemos por la libertad. Porque el 14 elegimos, elegimos entre continuar con este modelo de casta política. De, casta, de seguir amamantando esta casta política o construir libertad. Por eso yo les pido a todos que luchemos por nuestro futuro porque vamos a tener un mejor futuro si todos votamos por la libertad. Muchas gracias. bien Bueno, gracias Agustín por, por haber venido eh, gracias también Víctor por haber estado acá nuestro compañero con nosotros eh, bueno, vamos a un nuevo corte Nos tenemos que ir a una pequeña pausa ¿sí? ya y volvemos. ya volvemos con más Muchas de Muchas gracias a todos Esco te ayudamos a concretar tus sueños Esco, Esco se elegís y decidís Con Esco lo puedes cumplir Esfuerzos en ahorros prestigio y seguridad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 Por capital Este 14 de mayo, acompáñanos Partido del Trabajo y del Pueblo San Juan vuelve José Luis Gioja Gobernador Fabián Gramajo dice. San Juan vuelve Partido del Trabajo y del Pueblo Agrupación San Juan por todos Córdoba Salud, contamos con una amplia cobertura en especialidades médicas recibimos obras sociales y también podés asociarte a nuestros planes de salud pensados para todos consultas y turnos al 264 446 1850 te esperamos en Avenida Córdoba 56 Este, Córdoba Salud Ay, qué belleza, por favor pero arranco con vos, te amo tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Porque ¿sabes lo que pasa, bebé? En San Juan, los olivos reciben el amor de la naturaleza. Pero no solo eso, el de la gente que los cuidros trabaja también. Y tienen un solo objetivo, que todos nosotros le demos amor a nuestras comidas.